Да, ну просто я включу. ¿Qué okay, so, right, ¡Oh, qué raro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vamos Casi, casi, casi ¿What Closing! Get to the new safe zone! Bueno, vale, al fin te moviste tu Hace un siglo. Después de un siglo, bro, fue que te moviste. ¿Qué no Te estoy escuchando. ¡Ahí sí, va! Puta, ahora pusieron los dos al mismo tiempo lista poder poder, tú. No, eso tiene mira por 4. Joder. Tiene esto. que tener los mejores. Tiene p y los mejores. Tiene ¿cuántas tener los Vamos a ver. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Otros dos por allá. Se están matando entre ellos. ¡Qué fantástico! We need recon here. Vale, UAV sí, entering the en AO. Juntos, y así como un puto loco, no sé. No creo que lo, lo estuve. La única manera: be advised, RG Bingo Q, RTV, por resupply. ¿Sí? No, más gente por aquí al frente Más gente por aquí al frente Más gente por aquí, Y okay, puta me asustó, bro. The fuck? que hay uno por la izquierda. pero creo que sí no era, esos son eso son vale, son dos marico, pero como que no te stunee? No entiendo cómo que no te estune, no entiendo. ¿Te debió haber estuneado? Ya yeah, hago, bro. ¡Caso en movimiento! ¡Enemigo soldado uh, Gracias por la que, pero... ¿Qué voy a hacer, bro? ¿Qué voy a hacer? Es por la placa y todo, pero ¿qué voy a hacer? La verga de duda, ¿no? ¿Cómo me viste? ¿Cómo me viste? <risa> <¡Ay, qué taba! risa> <¿Qué taba? risa> ah, que estaba. Que estaba. Ah, Bueno, ganan aunque sea, bro. Ya que me mataste. A Y 9. ¿Qué era este? Ay, Dios mío, me van a morir yo. ¡Oh, no, no, a morir! ¡Van a morir! ¡Van a morir! ¡Van a morir! Lol, lol. No, qué malo. No, Uf, malo.